gente de youtube, hoy está lloviendo un poco. Como les dije en el, otro, en el otro video que subí de una probabilidad de lluvia al 60%. Si estuviese al 100% fuera, eh, si hubiera así un 100% sería una lluvia extrema. Hoy escuchar Y el relampaguear y llover a la vez. Y lo siguiente. El partido de Monterrey contra Santos Va a ser, va a, ser a, las, a las 9 Van a jugar En el, en el estadio Corona En Torreón, Coahuila hoy más relámpagos Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like, compartan con mis amigos Y suscribanse al canal Hasta aquí se despide el video y Youtube Nos vemos hasta la próxima